No sé si esto pueda ayudarme O será mi mayor problema Mi situación por ahora es grave Poco a poco escucho la sirena El doctor recomendó alejarme pero no sé y lo que me envenena Y por eso decidí dejarte El amor en mí está en cuarentena. No quiero flechas tóxicas que me hacen tanto mal No quiero más promesas de siempre te voy a amar Maldita realidad tengo que pasar Siempre la misma historia Me duele tanto en verdad Me ilusionan, me enamoran Se aburren, después se van Es la misma cruel rutina Y siento que no puedo más Confié tanto en cupido Y ahora estoy en gravedad Con episodios nocivos Y crisis existencial Por eso y la pandemia Del amor es un problema Mil corazones heridos Ya puestos en cuarentena Sufriendo de un amor Que nunca valió la pena Maldita enfermedad Que consume y envenena Estoy en un encierro para el dolor di positivo al amor y estoy en rehabilitación Millones ya se han muerto por la maldita infección Que todos conocemos como el corona de amor Estoy en cuarentena alejada de todo el mal Del virus más peligroso que pudieron inventar El cual no tiene cura y más daño causará Matando corazones como dio tanto el amar No sé si esto pueda ayudar Sirenas. el doctor recomendó alejarme de lo nocivo y lo que me envenena y por eso decidí dejarme está en cuarentena. Tengo una enfermedad que me hace perder la conciencia. Los síntomas son raros cuando el corazón se altera. Paso semanas en el aislado como en cuarentena. Todo inició con un beso en aquella primavera. Personalidad cambiante por un beso que no llega. No me quieren como quiero y como quieren, no me llena. Dicen que estoy empeorando, contagiado hasta las venas. y sigo con este ritmo de desamor, quizá muera. Sufro cuadros depresivos y ansiosos que me dominan. Bajo este mismo estado digo muchas tonterías. Síndrome catártico, hiperafectivo y punto Con el sistema límbico poniéndose de luto No hay ninguna cura ni una terapia intensiva Que sirva de calmante para curar mis heridas Busqué un especialista, se llama Doctor Cupido Buscando una solución para este corazón partido Me dijo no tienes cura, cuídate es lo que queda El amor es muy maldito para alguien que en verdad quiera Casi nadie recupera ni la mitad de lo que era La cura puede que llegue la próxima primavera si esto pueda ayudarme, No será mi mayor problema. Mi situación por ahora es grave. Poco a poco escucho la sirena. El doctor recomendó alejarme de lo nocivo y lo que me envenena. Y por eso decidí dejarte. El amor en mí está en cuarentena. 2001 siempre. En cuarentena, el amor ya no llena. MC Jane, Silent, yo cerré y queda eso.